Hola a todos, me llamo Hanna, soy médico y estoy grabando este vídeo para contaros todo lo que necesitáis saber sobre Ondrox Spray. Antes de empezar, quiero hacerle una advertencia muy importante. La gran demanda de este producto ha provocado la aparición de muchas falsificaciones, pero el Ondrox Spray original solo se vende en el sitio web oficial. Para ayudarte he puesto el enlace a la web oficial en la descripción de este vídeo. De este modo, puede estar seguro de que recibirá el producto original. Ondrox es un aerosol para el tratamiento del dolor muscular y articular. Pueden utilizarlo todas las personas con artritis, gota, artrosis y otras enfermedades musculoesqueléticas. El medicamento es natural y de buena calidad y no provoca efectos secundarios. Ondrox debe utilizarse durante todo el tratamiento para conseguir cambios significativos. Ya en la primera semana, el dolor articular desaparecerá y aumentará la movilidad de las extremidades. Si utiliza el medicamento siguiendo las instrucciones, el resultado positivo está garantizado. Muchas personas sufren trastornos musculoesqueléticos. Estos trastornos a veces comprometen incluso los movimientos cotidianos más comunes, limitando a la persona para realizar actividades diarias normales, causando muchas molestias. Si este también es su caso, Ondrox Spray es la solución para usted. Utilizando Ondrox desaparecen el dolor y la rigidez articulares. La buena salud vuelve rápidamente y pronto se nota una mejora del bienestar. Ondrox ha recibido buenas críticas de médicos de todo el mundo, lo que confirma una vez más su alta calidad y eficacia. Este medicamento cura muchas enfermedades del sistema musculoesquelético y previene la aparición de futuros problemas articulares. Los clientes están satisfechos con Ondrox y muchos llevan utilizándolo mucho tiempo. En cuanto a la aplicación de Ondrox Spray, hay que decir claramente que un efecto bueno y duradero requiere una aplicación regular y correcta. Por lo tanto, es aconsejable utilizar el producto el mayor tiempo posible. Las zonas afectadas pueden rociarse y masajearse varias veces al día, según sea necesario. El producto está recomendado para cualquier persona que sufra dolor o inflamación articular. El spray favorece la regeneración de las articulaciones y los tejidos, por lo que también se recomienda para el tratamiento de la artritis, la artrosis y la osteocondrosis. Este producto es una excelente alternativa a las pastillas. Por lo tanto, es una gran opción para las personas a las que no les gusta tomar pastillas. Basta con aplicar Ondrox Spray directamente sobre la zona afectada. El precio de Ondrox es de 39 euros. Se trata de un precio promocional con un descuento del 50%. Pero date prisa. Miles de personas en todo el mundo están descubriendo los sorprendentes efectos de Ondrox Spray y están pidiendo hasta 6 unidades o más a la vez. Para mantener la calidad del producto, solo se fabrican 1500 unidades al año. Esto significa que la demanda puede superar rápidamente a la oferta. Por lo tanto, tendrá que actuar con rapidez para comprarlo antes de que se agoten las existencias. Recuerda que este producto solo se vende en la web oficial y el enlace a la web oficial está en la descripción de este vídeo.